Bueno, hemos vuelto a los streams donde salgo yo y llevo la tablet para controlarlos. ¡Qué bien! Correcto. hemos. Está, está llena de botoncitos. ¡Qué guay! Bienvenidos a un nuevo episodio de O oh, Sorpresa, Culturizando en Gen Z. Hemos vuelto. ¡Vamos! Puedo decir que son unos nombre. Nombre. No, no. O sea, ya tenemos que cortar esto, ¿eh? <risa> Voy a tener que editar para meter un pitido aquí. Sí. De verdad. Sí. Increíble. Te digo. Producción nos va a traer cosas. Porque vosotros no lo veis, Surpresa. pero ahora estamos en una especie de búnker medio insonorizado. Sí que lo veis, porque si, si vais a mi cuenta de Instagram y vais a las stories, vais a ver más o ¿Qué, menos. ¿qué, ¿Qué quieres que haga? El medio búnker. Ah. Vale, uno para ti Gracias Cómete el churro Y ya está Churros porque pues es Navidad a producción Hostia Y porque tenemos también las luces Navidad Pues so. O sea, es Navidad porque estáis viendo que es Navidad o sea. Entonces eh, Estamos todos Está Isca Carmona aquí presente Estoy yo, que soy Íñigo Sendino También aquí presente Tenemos aquí delante A Mario Así que Que no lo estáis viendo, pero Bueno, como que no lo estáis viendo? Ahora eh, sí Ahí está Vamos Eso. a jugar como queda claramente aquí expresado a la versión de Switch Entonces, el mando que ¿Con mando de GameCube es de Switch El recorte de esa cámara está hecho de puto culo ahora que me doy cuenta ¿Por? Porque se ve la parte de arriba y la cortina ah. que no se debería ver bueno. Pero bueno, hoy nos lo vais a permitir Porque Ñigo no está en condiciones de modificar nada No, hoy estamos en servicios mínimos Efectivamente, porque que... no está ahí, está aquí Salvo que se oiga muy mal que producción ahora me dirá si se oye muy mal o no. O sea, aunque se oiga de culo, lo que se vea en la pantalita, da igual. Lo, lo importante es que se oiga y que se vea el juego. Así que. ¡Esca! Que? ¡Dale! ¡Pa dentro! ¡Pa dentro! Yo vengo a ver, ¿eh? Íñigo o sea, si puedes... viene a ver y a asistir, porque como podéis saber, soy eh, bastante manco en lo que viene siendo la y... de videojuegos. Y bastante lento. Y bastante lento. Así que, como detallito, press Pusa plus Plus, claro, plus porque aquí no va vale, a estar eh, tu partida era la de abajo a la derecha, la de 8 La de 8, efectivamente Sí, porque la primera no. es la mía, la segunda creo que es la de La tercera es otra mía que me dicen por los loles Así que la tuya es esa 8 ¡Hostia ¿Qué? He dicho el nombre ¿De qué? Nada, déjalo ¡Ah, vale! No, no, no, luego tienes que, luego tienes que censurar eso ¡Hostia, también, también! Y también tienes que censurar los hostia Así que, <ríe> hostia. ¡Vámonos! ¡Tira para el castillo! ¡Otra vez! Ah, es verdad, la cámara que era returbia turbia, pero, compa ve, pero ve recto, por Dios, puedes pisar el jardín. No uy, uy, uy. No, que luego se me enfada Bowser. Porque le piso el, el, el jardín del castillo. ¡Pa' adentro! Era un. Era, era, era una rayada esto. Era una rayada muy. ¡Eh, tú quedes aquí! Esa es nueva. Antes no estaba. Que? Ah, se habla con la B, efectivamente. Ah, sí, eh. Estoy orgulloso eh, estoy Mira, si cortamos la mitad de eso es muy turbio, eh La princesa y yo, um, bueno, es... Um, corta. Todo, todo el mundo está eh, atrapado en este castillo Pues yo acabo dale, de entrar, dale. pa Bowser ha robado las estrellas del castillo Está usando su poder para eh, crear su propio mundo en... Las paredes y en los cuadros Que esto ya hemos visto Porque ya hemos entrado en un cuadro Esta señora no te va a decir nada nuevo así. Esa es la cosa Dale para adelante uh, pa Pues... ¿Cómo? ¿A dónde podemos ir? Entra en cualquiera de las puertas ¡Para allá! Bueno, de hecho... No, no, en aquella aquí, ya entraste Aquí, aquí, aquí voy, entrar, aquí voy a entrar Vete a la de las tres, tres. Ah, eh. En esta también entraste Pero bueno, dale, dale, pues, dale, dale Nada, nada, si, si, le hemos, si le hemos hecho no lo vamos a repetir Ahí está, venga, una random Aquí sí que entramos Ahí... Sí, pero te dijo que necesitabas la llave, que no tienes. Ah, Prueba este. Oye, probamos, probamos Aquí muchas pizzas no hay ahora mismo, pero bueno no, no os preocupéis ¡Ah, sí, sí tiene la llave! ¡Tenemos ¿Te llave! ¡Venga, ¿Te venga! Tenemos enfrentaste llaves? a Bowser, no me acordaba Me enfrenté a Bowser, me enfrenté a Bowser, claro que me enfrenté a Bowser ah, Ahí hay algo Joder Por ahí no vas a poder ir Así que tira... tira. Pero eh, ¿Por aquí? No, no, por ninguno de los dos Necesitas 30 estrellas 30 ¿Y esto mi coño? Y por ahí, en cuanto intentes saltar Tienes un Au. Techo Y tienes una Bonito techo Vale, que pues vamos. Bajamos que hay aquí? Pues esa es una Impresionantemente buena pregunta hey ¡Eh, Joe! Fuego rojo fuegos ¿Qué? rojos. ¿Otro? O a todos ¿Qué coño es? ¿Todos? por pues todos por nosotros no sé qué coño es esto, pero me da mal rollo. Vámonos al Lava Land. Voy de Big Bully. ¿Vale? O sea, tienes, big bully. tienes que cocinar al Bully Gordo. Toma. Ah, gracias. Joder, estaba lleno de azúcar ese. Mm. Eh, básicamente ahí te está diciendo que evites que te empujen. Si te empujan eh, los enemigos, principalmente todos en esta, en esta pantalla, te van a empujar hacia la lava. Principalmente todos mm. Vale Principalmente todos Ok Gracias Me sigue Efectivamente Y la lava hace eso Vale Porque es lava Me sigue flipando el tema Joder De las... No tiendas. sé cómo me he recuperado Yo tampoco Sí, te empujan Todo cristo me sigo flipando lo de las texturas que así no es como se ven en la Nintendo 64 WTF? Esa Ah, que es un enemigo sí el ojo es un enemigo A la dentro otra vez oh, ¿Mm? Tiene tres vidas, eh? Es que, digamos que el Speedrun no sale muy bien y menos cuando la cámara de este juego sinceramente, el juego será la, la hostia Pero, pues, otra cosa que asesorar, pero la cámara es una mierda Pues deja de decir esas palabras Vete, verdad, vete minutando No, no, no voy a ir minutando De hecho, no sé si lo quitaré <risa> Nada de eso Bueno, muy bien Yo lo que decía es que todo esto de las letras Y todos los iconos y todas las texturas Que se ven bastante nuevas to Todo esto lo hace en tiempo real porque realmente eh, Este juego Lo que tiene es la ROM De la Nintendo 64 Y un emulador Ah fuck. Pero... Haz las cosas bien. ¡Ey, yo! Coge, coge, coge las monedas, coge las monedas. Que me mato, que me mato, que me mato. Que me mato. ¡Guapa! Eso nos ha pasado a todos de que vas simplemente a moverte. Te queda una moneda por ahí. Ya. Ah, el abrazo va a ser el donde. Ah. ¡Hala! Estrellita de monedas rojas. ¡Joder, compadre! ¡Ahora corre! <risa> es que lo sabía, es que lo sabía. ¡Dios! Ha cogido una estrella quemándose. Ole. Uf. Ya y ahora hay que saltar otra vez, claro. Hay que entrar otra vez. Sí claro. Van... Si sí y continuar, si sí, a por más crack. Porque eso ya lo hemos conseguido, pero ahora hay que pasar para otro. Lado. Tenemos una de tres. Claro. Producción me ha dado churros, pero no me ha dado chocolate y yo estoy indignadísimo con esta situación. Y como podéis observar, Inigo es un niño pequeño. Correcto. ¿Cómo tengo churros pero ¿Puedes? no tengo chocolate? ¿Puedes? No, tardan en recuperarse en la puta vida y media. No, no, crack, tú conmigo no. <risa> Ni se te. Me voy, me voy al suelo, bueno, me voy menos, al culo. Menos mal que no has entrado en el bucle de la lava. Sí. Pero casi. No, ahora, ahora esto pasó. Sí, sí. A ver, monedas rojas, pasa. Y vete a buscar otros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ah, ah ¡ESTOY SUFRIENDO MUCHO! ¿A dónde coño vas? Ahí tienes el bully. ¿A dónde coño vas? ¿Yo qué tengo que hacer contigo? Imagínate Tienes que... cocinar... bueno, eh, hervirlo Tendré que empujarle, ¿no? <risa> o, o... hacer que caiga El suelo no va a caer ¿Y cómo coño lo empujo? Bueno, pues empujando Ah, es, es, eso es una muy buena <risa> respuesta Efectivamente Voy a ver si puedo corregir la cámara On the fly Flying free po, po, po, po, po. Ah, pues ¿Ya está? Joder, tira, para le... tres segundos que no miro Le he tira. tirado oh. Sí, sí por... Ah, coño, que se rompe esa mierda ¿Puedes? La perspectiva de este juego me mata La perspectiva de este juego me mata mucho Vale Queda una estrella y creo que sé cuál es el otro también, ¿no? Queda una estrella ¿Cómo que ¿Sí? queda una estrella? Como que quedó una estrella ahí para coger ¿Ves? No, no, tienes más, tienes más En cada mundo tienes más. Ah, no, salis. no, sí, coño, pero... Prefiero de estas ranas menos No, no, no no, no. Que debería estar hacia... Eh, allí ¿Has visto cómo se llamaba? ¡Ah! La estrella ¡No! Vas a morir Uy, pues no, pero casi Pues si no me acuerdo mal Se llamaba Bully de Bullies O sea, que vas a encontrar otros bichos como ese con el que hacer cositas bonitas Amigo Bueno, bueno, ni tan mal Ni tan malo llevas Eso, por donde está pasando ahora mismo Es una M De Mario, básicamente <risa> Brutal eh, No sé cómo coño no me estoy cayendo Miquel nos dice que se escucha bien Yo me estoy dando cuenta de que la cámara iba abajo <risa> A la derecha ¿Qué coño es eso? ¿Cómo lo abro? ¿Qué? Eso no se abre <risa> Le puedes dar patadas ¿Cómo? No me acuerdo cómo no, se si le dado una patada ah. uh -huh. Bueno, has llegado al bully otra vez Ni tan mal Ya, ahora la pregunta del millón Que me, que me va a tirar, compadre Que me va a tirar, como que me tira Al claro. suelo Vale, bully de bullies Y ahora yo, como... cómo, cómo qué, qué, qué, ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué coño tengo que hacer? A ver, tú fíjate en el nombre de las estrellas Siempre sí, que te sí. tienes... Bully, bully de bullies físico. Pues pero que tiene que ser natural tienes, tienes que encontrar bullies chiquititos por ahí Producción, mi petición del chocolate no, no puede ser atendida Quiero churros con chocolate Mira, eh, Aquí tienes el chiquitico Sí, Entonces pero me hay, pregunta hay, más, es, hay más de esos ¿Cómo coño, cómo coño me llevaste? No, no te, tienes, tú no te los tienes que llevar Los tienes que matar Has Justamente cambiado, como has cambiado la cámara Atrás Vale, pues ahí había uno y el otro. había otro aquí No, aquí estaba el ojo este De bicho sí. ¿Qué hace este bicho? Pues esa es una muy buena pregunta sí, sí. ah ¿Qué coño es? Eso? Vale Joder Se ha buqueado Me sirve Ven crack Au Ay, ahí, ahí. ¡Wepa, ¡Uepa! huepa! no ¡Ah, Dios! Yes. Pues me muero. <ríe> es, que, es que de hecho me muero. De hecho me muero. Venga, va. Se murió. ¿A cuántos tengo que cargarme? Que esa es mi otra pregunta. Aquí pone algo. ¿Tú quieres también chocolate con los churros? Eh, ¿qué chocolate es? Cacao Eh, sí, porfa. ¿A cuántos pulls tengo que llevarme? No, no, tienes que llevar, tienes que matar. Pues eso, llevarme, llevármelos a eso, en, ese, en, en el sentido de llevármelos, de matarlo. Son tres. Pero no son los tres que has matado, eso sí te lo puedo decir. Ah, pues XC. ¿eh? Son a otros tres. Observa, es que observar Si bien. has ido hacia un lado y no te. Y es no, que está son hacia esos, allí? Pues vas hacia otro. Ahí hay algo. Au. ¡Ay, morde. Joder, compadre la perspectiva de este juego, compadre la perspectiva de este juego, vale. Ahí, ahí, ahí hay un bicho. Pu no puedo moverla. Amigo, hola. Amigo, hola. No, no, no, no. Podéis, podéis dejarme en paz de una vez. Dos fuera. Bien, Vale, ¿y ahora dónde tengo que ir? Pues es una excelente pregunta de hecho. Ah. ¿Para dónde tendré que ir yo? Es que ahí creo que hay un ojo. Entonces... Uf. Voy a morir como una casa, compadre. Tú, eh, tú, es tú, verdad, este salto... Que no, como me salta ahora un fuego... No, no, no, no, no... Ahí hay un ojo, la cosa está en si esta caja está aquí es por algo. Entonces, vamos a probar a pillar Uno, dos me, me reviento, me reviento, me reviento mucho Y me quemo, y me muero Son esos tres, vale es Ligero problema I have no likes O sea que es o esta o, o esta Bueno. Pero ya sé cómo ir Así que, speedrun boys Como me muero ahora me río como me muero por hacer los hacer en el split, no me río De ti voy a pasar De esto voy a pasar, de esto voy a pasar también Bueno, empezamos fuerte Empezamos más fuerte aún No, no, no, no Salvada, ¿no? Lo siguiente Venimos por aquí, venimos por aquí Venimos por aquí, venimos por aquí Vamos a coger la caja en esta dirección Y para adentro, venga Una, dos muy y bien, tres. muy bien, muy bien Muy, muy, muy bien, más bien, vas Una, dos, tres Te veo fino, te veo fino Venga, venid, venid Venid a por mí, venís a por mí, pero con la cara de estapada. Claro. Venimos aquí Que vengan Uno fuera Dos Ven aquí, crack Tres ¡Ey! Y ahora tienes uno gordo. Ven aquí, compadre. Ven a, ven. Bicho, ¿puedes focusearme? Gracias. ¿Puedes focusearme? Gracias. Tienes que estar en un rango para que te focuse. ¿Pero oh. qué rango? Sí, últimamente he estado cerca. ¡No! Dios, vale, bien bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Entiendo, entiendo, entiendo muchas cosas. No, no, no, no, no, puedes tirar, ¿Puedes tirar haciendo eso. Vale, eh, no tengo margen, o sea... Estoy... Uf, ¡Compadre! ¡Qué sufrimiento! ¡A que sí! ¡Fuera! Ahí está. Ahí estamos. ¡Ole! guardado, Vale, sí. lo tenemos. ¿Y ahora qué hacemos? Volvemos a esta, salimos aquí. Como quieras. Vamos a probar otras. Ya que me voy a morir en cero, ¿cómo? Porque no tengo vidas Puedes conseguir vidas, ¿eh? ¿Cómo? Eh. Descúbrelo eh, Esto es un bucle temporal ¿Qué? ¿Qué es esto? La cámara de este juego es impresionante, te lo prometo o sea, ¿Impresionantemente mala? Efectivamente, pues acabo de saltar a la nada Al mercurio líquido, venga, para adentro Swimming beast in the cavern No hay más que una estrella Vale. No, no, hay más estrellas. Ey. ¿Qué coño es? Eso? Eh, ahí hay un mapa. Sí. Y tienes una flecha roja que pone usted está aquí. ta ta ta ta ta ta ta. Justo eso es lo que no tenías que hacer. Game over. Game over. Bueno, puedo volver a empezar. Yo voy a otro. Ah, puedo volver a empezar. Sí. Ah, tal cual, sí, venga, sí. va. No sé si he puesto la cámara bien con respecto al chat, porque me da que vamos a tapar el chat. Dios, los saltos de este personaje me flipan. Ah, ¿Es que sí. Ay, ¡Qué bonito! Ya es navidad en nuestro digital. Ya es navidad en todas partes. Vamos a hablar al mismo sitio. O sea, no, no me voy a complicar mucho. No, ¿No sé hacia qué, dónde hemos ido. No.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 Speedrun. Sí, eh, vale. Vale. Pues vamos a probar por aquí. ¡Ey, yo! Bestia ¡Ah! nadadora de vale. la caverna. Bueno. Otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Eh, evitan básicamente caerte. <risa> otra vez. Si antes lo he hecho con una cámara, una perspectiva horrible y me he cargado a los bombons estos pero potentes. A los bullies. Bombombs. Venga, va. Siempre me olvido de que aquí tengo que dar al botón. ¿Churrito? Eh, sí, porfa. Um, vale, vamos a saltar efectivamente Nos pegamos a la pared eh, No me gusta eso Bueno, no es de los peores saltos que hay What the fuck? Estoy encerrado No, tienes ahí un palo A ver, tú me vas a decir algo That was not supposed to happen Dime Ah, coge lo que quieras Work elevator, for two. who wet Grab the pole to the left and slide carefully down Pues... ¡Para adelante! Grab the pole to the left y slide para abajo Uy. Vale, ahora estoy ahí Muy bien Y ahora para dónde, Pues para allá Por ejemplo, o para allá Por ejemplo, también ¡Ey! ¿Qué es esto? Aquí hay una estrella Eso es un marcador de estrella Ahí aparecerá una estrella si haces algo Vale, pues vamos a venir por aquí A ver qué hay Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Vamos para allá Si sí, tú, bicho No, no gracias Ahí hay una puerta Dale Para adentirísimo Tiene una pintaza de que me tengo que tirar por ahí Pero ahí tienes un mapa yo creo que tú mirarías ¿no? A ver Poniendo perspectiva de Mario Cambiando la cámara Hacia arriba Ah, amigo Vamos vale, a entrar por la izquierda Entonces, tienes Tres puntos, esos tres puntos no me acuerdo Lo que eran Tengo pues una pinta de que me tengo que tirar Pues dale Sal de aquí no, no, no, no, no, no A ver, ¿esto qué coño tengo que hacer con ello? Darlo con el culo Ya, y eso era... A ver ¿Cómo te agachas? Eh, pues esa es una muy buena pregunta Cualquier cosa hacia abajo hacia abajo te mueves puñetazo eso cambia la cámara creo que te agachabas así vale con ese pues entonces epi venga joder no tanto eh, no. y ahí has cambiado la cámara otra vez espérate un segundo ¿Qué ¡Eh! ahí, ahí tienes que estar vale entonces, entonces sería ahora saltas y te agachas y ahora hay unas monedas azules que han aparecido ¿Dónde están? No lo sé Esta mierda me mata, ¿verdad? Sí, eso es Tóxico ¡Eh! ¡What the fuck! Joder, compadre Las monedas, las monedas, coge las monedas Coge las monedas, coge las monedas Vida, ya No veo, no veo, no veo bueno, A ver, sigue para allá no, no, eso, ese, ese cubo no se puede usar todavía. Así, así, así, así, Por ahí ya ha sido. Vete para la izquierda. Vete para la izquierda, vete para la izquierda. Vete a la izquierda. Vete Joder, para... compadre. Ahí hay una puerta. Ahí arriba ya. Ya, la cosa va a ser como subir. Están de aquí. Pero, espera, espera. No ver si está justo encima no va a ser. Pues no da monedas. Y te han matado. Ajá. Ese camino te puedo adelantar que no te va a llevar a ningún sitio, sobre todo para tu primera misión. Luego vale. ya... Al suelo. Entonces igual mejor tiras por otra parte. Vale. Hashtag spoiler. Vas a saltar, ¿verdad? Vas a saltar, ¿verdad? No lo suficiente. Hay otra forma de que salte más. Lee el cartel. Creo que me la hace. Vale. El problema es que si leo el cartel este bicho de ah, mierda... Ese no. Aquí el cartel. Ahí. Pasa. Hold ZL. Vale. To crouch and slide down a slope, or first step while on the air to pound the ground. Ya. Yeah. If you crouch and then jump on the spot, you'll do a backward somersault. Crouch and jump while running for a long jump on crouch and walk to... never mind. Eh, Crouch and walk to. Sí, pero no. Es más bien... No, no, no, sé sí, perfectamente, pero es que me ha hecho, hecho gracia eso. Si no me equivoco, es así, es. No. Es agacharse y saltar a la vez. Agacharse y saltar a la vez. Agacharse y saltar. En plan. Mira. ¡Hostia! Vale. No, no, pero eso has hecho hacia atrás. ¡Ese! ¡Ese es el que tienes que hacer, el del piajo! Pues para adelante. A ver, vamos para allá. Venga. Pa. Pa 3, 2, 1, fuera. Sabía que me iba a pasar esto. <ríe> a mí también me pasa. Primero es agacharse y saltar, eso es. Fuera. Perfecto. Vale. ¡Eh, vida. Pero eso no te da una vida extra. Así que cuidado. En el medio hay un agujero, así que cuidado. No puedes saltar al medio así. A lo loco ah, Aquí hay algo Aquí sí, hay, sí, hay camino sí, eh. No vayas es por esa puerta No, no Black hole Black hole, entonces, eh, léelo, léelo, léelo, léelo. <risa> Si sueles necesitar Joder. estar delante del cartel Para poder... Solo necesitar tener perspectiva de estar delante del cartel A ver Izquierda eh, El elevador elevador eso es derecha, no izquierda <risa> O sea, eso, derecha El elevador de trabajo y el laberinto De izquierda, el lago eh, ¿Cómo se llamaba la misión? La bestia Del lago Del lago subterráneo Pues, para allá Tres, dos, uno Bien, bien, bien, bien, ah. bien, bien, bien, bien. Okay, sigue, sigue, subir, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue, sigue, ahí, sí estás, ahí estás, estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Dale, dale, para arriba, carajo. Venga, ahí estás, muy bien. Muy... Ah, ver, aquí hay cosas. ¡Ah! No sé si tenía que hacer eso, pero los reflejos. No, no eso. Tenías que dejar de caer. Bueno, pero dale a ese bloque, ya, estás. ya que ese bloque existe. Si, sí, sí. ¿Sí? <ríe> Si me pongo delante. Si te pones debajo. Eso te viene muy bien. One up. Ahí estás. ¡Al suelo! ¡Hostia puta! Compadre, me he estampado. Llévame para abajo. Todo para abajo. Ese bloque no tiene nada. Esa es la maravilla de este juego: que vas con media vida, entras en el agua, sales y tienes la vida entera. Es como, ¿what? Ahí hay qué? una estrella. Sí. ¿Cómo? Ahí hay una estrella ¡Ey! ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! ¿Puedo, puedo, puedo? No, no puedes no entrar puedes por ahí Pues voy a tener que subir a la cabeza de este pavo Estamos un cable, compa! ¡Ey! Sí, sí, te lo voy a echar Pugazo. Sí, sí, sí te, lo a echar. sí, te lo voy a echar Vale, eh Tienes que conseguir que baje la cabeza Y luego subir A ver, compadre ¿O puedo simplemente hacer... ¿No? Nope. Eso pero bien. No, eh, con eso no vas a llegar. Ah. Tienes que hacer que baje la cabeza y luego la suba. Ahí estás, ahí estás. Te pones la cabeza y ahí subes. Perfecto. No veo nada. Y ahora ya puedes ir donde tú quieras. Puedes ir a por la estrella. Ah, me voy a quedar, me voy a quedar. Puedes voy. ir hacia ahí. ¿Para qué? Ahí hay cosas también. Pues primero vamos a por la estrella, compadre. No, no, no, no. ¡Uepa, huepa, huepa! ¡Uy, casi! ¡Casi, casi! ¿Te en tu vida? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pterodáctilo! ¡Ven Este bicho tenía un nombre que no me acuerdo ¡Pterodáctilo, eh. ven aquí! A ver, compa Hazme... Hazme... Hazme caso Ahí Ahí estás, ahí, ahí te estás he visto. ¿No? Fácil Ya lo tienes esta... Oh. Este. Este dinosaurio. O dinosauria, como tú lo quieras calificar. Se llama Dorothy. Dorothy. Venga, al suelo. Adentro. ¿En la primera ran ido al sitio más difícil? Sí. ¿Me importa? Yo, yo El for 8 Red coins. Yo, yo ¿Te puedo aconsejar una cosa? ¿Haz el mismo camino que antes? Va, va, va, va, eh, a, la eh, primera, ¿eh? a la primera, a la primera. Para, para, para, para, para, para. <risa> se puede, se puede, se puede, se puede. No, no, desde ahí no puedes. No estás en la misma altura. Sube para arriba. Y Cámbiate la cámara, por favor. Jame, es que... ah, eso, eso. Dale. Jame su. ¿Salta? A doble salto. ¿Cómo coño hago doble salto? Saltando dos veces, literalmente. Mira. ¿No hay doble salto? Sí. Tienes que tener un poquito de distancia a la pared, no no puedes ¿No no. A ver, crack. A ver, crack. <ríe> <risa> Espera, no, <risa> sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y ahora. ¡Vamos! <risa> eh. Ahí, Ahí estás. Pues ¿Quieres buen aplauso? Cambiar... en para uno vas a poder hacerlo a ver no no no no no no no ya es suficiente sufrirlo <risa> no. le dao no pero en para uno puedes hacerlo Entonces, si es que no lo he hecho para tienes que ir andando un poquito te agachas y saltas o sea el agachar es el primero Sí. me que dar la sensación de que voy a tener que meterme en el elevador ese de cosas Es ahí estás perfecto Vale eh... Es una técnica ¿A dónde, ¿A dónde coño vas, pa? Va. Paso Ahora que meterse por aquí No, no, no Sigue por donde has ido Tú sigue hasta que te encuentres a Doroci sí. Ahí está no. Tienes por ahí unas monedas para recuperarte de ese fatigue. Cabrón, cabrón Ahí estás pa pa pa pa pa Venga, eh, no hay otra Pero voy a caer igual. Rayos. Al agua, patos Ah, pa pa pa pa Para para pa pa para pa pa pa para pa pa pa venga, venga, pa pa pa pa para está pa pa pa pa pa pues has visto que aquí podías ir a dos sitios, ¿no? Sí. Pues al segundo. ¡Vente para acá, crack! Nada más rápido que un dinosaurio. Sí. Me siento orgulloso. Porque además tiene... A ver, muchos... crack. Venite para aquí. Aipi. Eso, eso Las, las cosas de esto son un poco bug. A ver, eso que... Por ahí es por donde he entrado. ¿No? No. No, ¿no? pero ir ahí... No ah, te, está cerrado, jaja. No ah, amigo, ahí puedo subir. Vaya. Yo te decía ir para allá. ¿Puedes girar, porfa? Porfa. Porfa. Para allá. Para. De hecho, no sé si cambiando la cámara le haces girar. Hay una forma de hacerla girar, pero no sé cómo. No me acuerdo si era poniendo ah, el específico de la cabeza o algo así. Sea. Vamos, vamos a esperar un poquito. Aquí de la vuelta otra vez? Bueno, pues aquí estamos, en nuestro taxi particular. ¿Quieres otro churro? Ahora cuando consigamos el salto. Si quiero una gotita... ¡Bingo! Eso es, ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Gira hacia el otro lado un poco. Y ahí estás. Para arriba. Toma. gracias, me lo he ganado. Producción. Venga pa' acá. ¡Pá dentro! Huh. Interesante, aquí no hay nada más que un agujero Podría saber Amigo ¡Pá ti, ¡Esto salió en el tráiler. ¡Venga, dale! ¿Por qué te vas a ir en el cap switch? ¿Por qué te vas a ir en cap? ¿Por qué te vas Tienes, tienes que encontrar pa, pa, pa. un gordo verde pa pa pa Es pa allí? allí, no, pa allí no. Pa allí sí. Pues dale, aquí. dale, dale, dale, dale. Pero vete. No, vete para allá, para el fondo, ¿Dónde? ¡No! Tienes que llegar hasta ese, ese. ¡No! Eh, dónde coño? Te está arrastrando la ah. corriente. Vale. Vale. Eh, hey, yo te calmas. Puedo salir de Conclusión, don't fall into the water Solo eh, Sí, pero ya no <risa> No metal cups will pop out of the green block Efectivamente ah. oh. <tose> Guarda Y ahora, si te fijas por aquí tienes moneda roja Te va a ayudar el coger de ahí ese... ¡EPE! La gorra, y ahora puedes ir andando por el agua ¿Cómo que puedo ir andando por él? El... Sí, sí Quédate ah, cal... el agua Ah, pero ¡Ay, ¿No? Dios! Cambia para para para. No, no, no, no, no Claro, la gorra dura lo que dura Pero no, tengo que volver a cogerla ¡Ven aquí compa! Pa pa pa para para, para pa para pa pa para para, para pa Vamos a vale. Por ahí hay una? No sí, sí, sí. No, pero justo ahí Ahí, a la Por Joder hay una No son ocho. Y el resto de las dos Las dos que queda no, vamos, vamos tirando ya. Detrás de ese pilar. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Sí, Seis. Y la otra estaba aquí detrás, creo. No. Bloqueate. O no. Están arriba. Puede ser para arriba no necesitas no pero me me, <risa> me, <risa> apetece, me siento me siento Mario metálico hoy me siento Mario metálico <risa> además si me caigo al agua me da igual porque solo tengo sí, que pero volver que ir para arriba. así que vamos a subir no no no no no salta salta a Mario metálico tira ya vaya. La cámara no me. me, me... Eh, joder. <risa> <risa> la cámara de este juego me enerva. como a todo el mundo que lo juega. <risa> o sea, es like a todo el mundo. Ah. Cómo, cómo la gente puede hacer speedrun de esto, de verdad. O sea, es una gran pregunta. Tí, tí, tí, tí, tí, tí. Ah, mira. Ah, mira. Una vida, una moneda y otra moneda. una estrella aparecido ahí. Um, Mario Metálico Ven, echamos un cable, compa Purr. Va, a Mario Metálico, va Mario Metálico ah, este... Mario Metálico es pues... muy metálico, eh. las estrellas secretas del castillo. Ay. Lado con la taza. Ole. <risa> Ey. Bueno, sigue, sigue. Pues vamos a cambiar entonces de en sala. Vamos cambiar. Uh, uh, uh. Por cambiar un poco así de, de aires. ¿De um, cuándo vamos a ir? Pues es una muy buena. Pre ¿Aquí hemos estado antes, creo? Sí. Hay más, hay más. ¿eh? Sí, sí, sí. Recuerdas lo que te ha dicho todo al principio, eh, que están todos encerrados y que Bowser se ha apoderado de los cuadros y de las paredes. Wow. Yeah. Justo de esa no. <risa> <risa> Esto dónde me lleva. Esto me lleva de vuelta. Vamos a entrar. ¿O vamos Tendrás a entrar. que volver ahí? a otro. A otro. Para esto hacían falta 30. 30, 30. Vamos a volver a esto entonces. Ahí. Ah, mira, ves. Justo esa tampoco. O esa solo es una textura mala. Ahí te ¿Eso qué? Pa Vas a decirme... Si te, onda, te pones enfrente... A que te pego. Has recuperado tantas estrellas que bien. Se pues, cuidadoso. Cuando necesitas recuperarte colecciono monedas muy bien. Recoge Muy bien, estupendo. estupendo, estupendo, estupendo. Ya sabemos. Ah vale sí el saltito siempre se me olvida. Eh, ¿por esto es en azul? Pero que no vayas al fuego por Dios. Sí porque ahora corro más. No. Pero espera, puedo, puedo meterme aquí, puedo meterme aquí a nadar. No, ¿Qué? eso no tiene profundidad. Espera, eso, vale, sí, no, eso es. ¿Qué hay esto? Vale. Aquí no hemos estado antes. No, no sé si has estado ahí o si has estado ahí. ¿Y en la otra puerta? ¡Oh! Sal para arriba, sal para arriba. No, no, no, no, no, Para abajo. ¡Esa es! ¿Y por ahí a dónde se va? Ah, pues. Esa es una muy buena pregunta, Si pudiese ver algo. ¿Sí? Esto podría incluso decirte todo. Ah, paso. Guay. Ah, guay. Excluyendo el hecho de que no se salir del agua. Ah. Guay. Eh, ¡Eh! Aquí hay un cartel ah. One shall pound the pillar Sí, se cree que quien llega ahí tiene que hacer culetazo pound. contra en, en los pilares Me encanta cómo le llamas culetazo Hombre que.. ¡Ahí hay una puerta! Ground pound en castellano no tiene... Es que no es ground pound Sí, es, es ground pound ha dicho Es shall no, pound no, pero lo es en ¡Vale! Un... ¿Cómo buscar el o? juego? ¿Cómo? Como Gran pound. No puedo, no puedo saltar Aquí, ¿verdad? Sí, pues Pues como no No sabe salir del agua Pues como no puedo ¿Puedes cambiarte la cámara Y ponerla normal, por Dios? Ahí ¿Mira? ¿Sube? ¡Dios, sube, qué bugazos! ¿Sube? sube. Eso que he hecho? ¿Pero sube al lado del pilar? Lo he hecho también qué Pues salta, salta. Eso voy ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes? <risa> Compadre puedes aquí te, hago, aquí te hago el ultra mega hiper mega salto, venga Que, que se pukea todo el juego, que no, pues, no se puede Venga, aquí no, no tienes que hacer un mega salto, ¿no? Si, no me he salto, salto? ¿Sí? si no hecho mega Salto, si no hecho normal Es que no me deja subir Sí, sí te deja subir, lo que pasa es que tú no sabes salir del agua Eso tienes que hacer pero al lado del pilar Mira Mira, ¿eh? Observa, observa No, tienes que empujar para arriba Pero empujarte para abajo Ahora para arriba, para arriba, ya está Pero en el pilar <risa> ¡No me deja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Joder! joder a la gran pam! ¡Peta al suelo! Y ahora salta al otro <risa> <risa> Ah, pero sí que salta O sea, salta a la nada, pero no Ahora ven aquí que los controles son un poco raros porque tienes que darle par suelo No me ya. hacía falta, podía entrar sin eso. No, no podías. Vaya una mierda. Una puerta bajo el agua no funciona. Vaya mierda, man. presión. ¡Eh! ¡Ay, hay cosas! ¡Ahí salgo a la nada! Por aquí voy. ¿Y ese agujero? ¿Y ese agujero? ¿Y ese agujero? ¿Qué es eso? ¡Papa! ¡Eh! ¡Vanish cap switch! ¡Oh! los de Blue Box! Eh, one, Esto the, the, funciona igual... Lo que ahora podemos hacer del método. Igual, igual. A ver, aquí tengo que tirarme, ¿verdad? ¡Hostia! Bueno, es un mal inicio. Pero... Intenta coger las monedas rojas Ya, y ¿Cómo vuelo para arriba. Yo no, no puedo. ¡Ah! ¿Qué coño es eso? No, no, que eso no te mata. Mientras estés vanish, no te mata. ¿Ahora ya? Vale, ¿y ahora yo qué coño hago? Yo no sé ¿No me, ¿Dónde me he metido? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Pero sí, por es qué una... tienes la cámara tan mal puesta? Ah, hay ascensor para subir ascensor. Me viene bien Ven, ven, ven El ascensor del terror ¿Dónde coño he salido? ¿Dónde coño he salido y por qué? Ah, ya, claro, claro, cómo puedo subir Que si puedes cómo puedo subir y todo qué manco que es de verdad Dale, para arriba Dale, qué drama Vete al suelo Pa' pa' pa' pa' para pa' pa' pa' pa' pa' pa' pa' pa' pa' pa' pa' pa' pa' pa' pa' quieres ir pa' Eso es lo que vas a activar con el pulsador azul ah, Cuando ah, vayas ah, al pulsador No ah, veo ah, ah, literalmente La mitad de la dificultad de la cámara la estás poniendo tú Porque esto no es tan difícil ¿Puedes? ¿Que no quieres? Pues no te rayes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no es tan difícil por dónde saltar no, no, vale, me sirve A ver, venga compa ¡Venga compa! Ah, que tengo que ir para allí Madre mía, me he salvado de milagris Madre mía, pero ¿qué es esto Pero si ya no lo he hecho nunca, sí, dale, dale, dale, dale. Oh, ¡Ala! ¡Hala! Y llegó! que cojones Madre de cristo, rey del universo Brutal, para una vez que consigo salir Para una vez que consigue salir pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa Pa, Vale, y ahora... qué coño hago? Pues, la verdad es que no tengo la más mínima idea No, no, no, no, vale la jodí, la jodí bastante duro. Oh, <risa> salvadísima. Claro, tendré que coger todas. Madre <risa> mía, mía pero, pero qué terror <risa> con la cámara. <risa> Me estás dando mi <risa> Con la puta cámara. <risa> Me he quemado. Puedes, puedes hacer. Puedes hacer lo que. ¡Qué cojones! Ahí está. ¡Ah! <risa> bueno, pues me he morido... Vale, pues creo que voy a pasar de esto. De verdad que no es tan complicado. ¿verdad? Voy a pasar de eso. Y nos venimos aquí. ¿Qué hay aquí? Pues no, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero we are about to find Es un lago. Ahí hay, hay, hay, hay peces. Con peces. Es un lago. Y hay peces. No tienes más. Es un lago. ¿Y por qué puedo entrar aquí entonces? Porque estás en los exteriores Espera, espera, espera Bowser estaba en las paredes, ¿no? Eso no es una pared Eso es un terraplén Ay. Pues... Me acabo de pasar el juego Compadre, he salido He salido, afuera No, no te has pasado el juego salido, te, qued papo. te quedan ah, bah, Unas 107 estrellas Y este paso no vas a llegar a ninguna más ¡Venga, amigo! ¡Dale! ¿Puedo subir por aquí? Eh, pues esta no me gusta, así que vamos a por otra Entra por la puerta Principal, o por la puerta esa, o por algún sitio Por favor A ver, vale, y de aquí, pues Divino, hemos sufrido con el agua para nada hey, yo. Ah, vale, hay que subir, claro eh, ya, y yo ahora ¿Qué hago aquí? I mean, ¿cómo coño subo? Pues haciendo salto. ¿Qué salto estoy haciendo? Es que está muy arriba. Está, está muy arriba. Espera, espera. No. Joder, es que no. Y Esta vista tan chunga es para, exactamente. Intentar subir. Doble salto y ya. Que no sé cómo se hace doble salto. Mira, yo hago uno y dos. <ríe> doble salto y ya. ¿Estás seguro de que este juego tiene doble salto? Acabo de hacerlo. <ríe> ¿Qué, ¿Esto a dónde lleva? No sé. ¿Esto dónde me lleva? A la zona a la que no podía ir. A la zona a la que no podía ir. Pero, pero ya ha sido, ya está. Venga. <risa> Brutal. Vamos a conseguir otra estrellita, por favor. <risa> <risa> este juego es brutalmente agónico. Con su cámara. Ahí ya hemos probado, ahí ya hemos probado. Pues aquí de hecho no hemos probado. ¿Cómo no? no, lo hemos probado antes, lo hemos probado fuera. Red Hot Rock Log Rally Red Hot Log ¿Qué? Es aquella estrella de ahí Pero es una mierda de estrella de coger Métete en el volcán ¿Cómo que me Sí, sí, métete en el volcán Vale, la pregunta va a ser ¿Cómo coño hago eso? Uh... Bueno, pues es que el volcán Tiene un cono Y en medio hay un agujero <risa> Blanco y en botella El Vale. ¡Hala! ¡Explora! Ay, ay. Mucha lava. Creo que, ser, creo que ese va a ser mi método para llegar a los sitios. No, espero que no. Eso se un Si no es manquísimo... Ya, es que estás estás contando efectivamente con que yo no sea un man... mal. ¡Ey! si sí, quieres? que estás cansado? cállate la boca! cállate la boca, estronzo! Encima estás en un ascensor, ¿de qué coño te quejas? Un ascensor mágico además, que funciona por bolas que habitualmente te quieren intentar matar No son exactamente las mismas bolas, es el mismo spray, pero no son eh, Efectivamente, es el mismo Bien, eh, y estás otra vez en la casilla de salida Y estoy a punto de morirme todo el rato Ah, leo sin creer! A que me quemo a propósito A ver, compadre Tú... Tú menos vacites, ¿eh? Puedes pasar de él. Menos vacites Puedes pasar de él. Menos vacites, he ¿Excuse me? <ríe> no voy a poder subir, ¿verdad? Antes de que me mate Ah, pues, Ah. ¿eh? Otra vez yo quería caer a la plataforma. Yo quería caer a la plataforma. Yo quería caer a la plataforma. Ah, que salgo directamente aquí. Ah, guay. Ven por ahí. Ven por ahí va. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Ah! Menos. Y íbamos bien, venga, ¿eh? Con el espiza Venga, sí, muy eh, bien. bien. Ahora, y ahora es cuando me caigo De una en una De una en una Sin prisa No tenemos prisa Venga, de una en una De una en una Esa está más cerca de lo que para ¡Dos! Vale Venga, otra vez No, no, no Me moriré poco, antes Me moriré antes poco, he, he consumido pin, todas las monedas pin, O sea pin, pin, pin. No hay más monedas que... Mira, tienes ahí Con una hago patatas ya. No, crack Cuidado. Esta mierda ahora, cosa. Para arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! <risa> Cásate. Cásate la... Joder, cuando cambio la cámara sin querer. Venga, ahora de una en una. Dos. Esta está más cerca de lo que parece. Sí. Compadre, tienes que ir para adelante, no para atrás. Ahí, venga. Ahora otra. Venga, ahora otra. Y ya estamos. Cuidado ¡No! con el fuego. ¡Cuidado con la java! ¡Cuidado con todo! Ah. Bueno, el segundo Game Over de este stream <ríe> Poquitos me parecen Madrecita de la alma. Cuando no me hace falta los hago todos, es impresionante sí, sí. A ver, eh, ¿por dónde hemos ido para hacer gusto? esto? Esta luz viene de arriba ¿De dónde viene? De arriba, no tengo ni idea ¿De dónde viene? ¿De arriba? No puedo mirar para arriba Sí, sí que puedo A ver, que he cambiado la cámara ¿Qué ¿No puedo mirar para arriba? ¿What the fuck? controlalo! controlalo ¡Ah! esto, esto, esto posiblemente va a ser... Sí, efectivamente, es... es, es, es. ¿Qué coño se supone que tengo que hacer? lo hicimos ya? No. no ¿Qué coño se supone que tengo que hacer? Tienes monedas rojas Y tienes un pulsador ¿Dónde hay un pulsador? En la plataforma que hay A ver crack Adiós. ¡Ah, Ahí hay monedas La peor cámara para jugar ahora volando Ahora volando Oh, venga, dos ¿Que no que? No, no vale llegar. Vale. ¡Ah! Me he caído No, a ver La Ya, y yo como coño recupero las alas De triple llanto pepe y a presentar tu Vale es para allá que vamos Compadre Está aquí, eh, no tienes que ir tan arriba Vale Dos menos Si paso por ahí en medio me recupero las alas, ¿no? Conclusión, que la las, primera Las alas tienes ah. plataforma ¿Cómo que la plataforma? Hay una plataforma en medio ¿No la ves? Sí, bien ¿eh? Esa plataforma que hay en medio Esta es plataforma que hay en medio Vale, vamos a ir para allí Qué? ¿Por qué bajas? Te manda que que bajes. La gravedad. Te he que baje Vete a la plataforma. Vete a la plataforma. Vete, vete, vete, vete, vete. Ay, madre de dios, madre de dios, eres un pájaro sin motor. ¿Cómo podés? No. Para, para, para, para, para, ¿Quién coño eres tú? Síguele, ¿eh? ¿Quién coño eres tú? <ríe> Me encanta porque ya tenemos un montón de. Mundo es donde podemos hacer cosas ¡Ey! ¿Quién coño sos tú? ¿Quién coño sos tú? Aquí, aquí estuvimos ¿Quién coño sos tú? Sí, aquí estuvimos, pero no había todo esto. ¿Quién coño sos tú? ¿Qué haces? Mátalo. ¿Qué haces? ¿Mátalo? Mátalo. Mátalo. ¿Mátalo? ¿Cómo lo matas? Pues mátalo, pues salta de encima y matalo ¡Tiene una jaula! Pues salta de encima Que hay una jaula. ¿Qué coño es esta jaula? Excuse me, but what the fuck Esto es Luigi Entra, entra, entra Esto entra. es Luigi Esto es Luigi's man Luigi Luigi Luigi no. Luigi? Luigi, ¿dónde estás? No, no Aquí Luigi? Luigi no está Luigi Luigi, ¿dónde estás? Su hermano Ah, no. Bueno, pero si ¿sí tienes cosas que hacer ahí oye, Si quieres salir, sal, oye Yo no te obligo Me voy a Uy. Luigi, ¿dónde está su hermano? Que aquí Luigi no está ¡LUIGI! ah. Cuidado con el fantasma, mata Puta mierda de cámara, coño Ven aquí, su hermano A ver, no veo literalmente nada Veta a la verga Ghost, don't die ¿Puedes salir de ¿Sí? ahí vivo? ¿Sí? ¿Cómo que ¿Qué cojones es esto? Escucha, escucha, escucha. Es? ¿Oyes? ¿Oyes esa música? Sí. What the fuck? Ah, este No Este No, este Por la cámara normal Este No, no puedes entrar Ni Este después. Ni después. Bowser, estás en una pared <risa> Por aquí es por donde se ha entrado Si, por donde se sí, donde entrado Ahí volveremos. No, por aquí no es por dentro. Bueno, da igual. Coño, sí, sí, yo... Ahí volveremos. ¿Qué es esto? Yo estoy cruzando salas. No sé qué coño estoy haciendo. Ah. ¿Dónde estoy? Ah. ¿Por qué hay un ascensor? ¿Qué es esto? Ah. Lo peor es que hubo tus gritos también en, en los auriculares de producción. ¡He salido para afuera! No, no, no tiene auriculares, está con alto. ¿Por qué he salido para afuera? hay aquí! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Luigi! A ver si conseguimos una estrella más por Dios. ¡Luigi! ¡Cay aquí! ¡Otra puerta! Entra. Vamos a cruzar puertas. What the fuck? Mata. ¡Matalo! ¡Y dale! Y dale, que no, que te cases. What the fuck? Entra, entra. No entra. No puedo. Por ahí no puedes. ¿Qué puta desgracia? ¿Dónde estás? ¿En cuál de estas cuatro paredes estás? No, en ninguna, ahí en ninguna. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un cubo? ¿Por qué aquí hay una chabola? ¿Qué es esta chabola? ¿Cómo bueno, estoy? Pues chabola ha salido Ah. Ha salido del ¡Ah! Luigi Luigi, ¿dónde la, estás? La aquí hay una puerta La más fácil de estas es conseguir las ocho monedas Aquí hay un piano Ah. <risa> esto parece no no no no no no no no no no no no no no no no estos son los no no no ahí no puedes ahí no puedes no no que no subas que ahí no puedes subir sal de aquí esto no no no no no a mí no me vais a mí no me vais a engañar esto esta mierda que estáis esa joder qué tenso esta mierda que estáis viendo ahí son los cofres que te intentan matar del Dark Souls qué cojones ¿Hay algo que no te intenté matar en esta puta sala? El Dark Souls no inventó nada Las monedas, las monedas, tú las monedas ¿Cómo coño subo? Haciendo doble salto Dime cómo coño se hace doble salto ah, Pues dándolo dos veces ¿Así? Sí, pero por un poco de carrerilla, ¿sí, no? Padre. Ahí tienes tu doble salto. No contra la pared, sino... Que, que tiras todo esto mira, para atrás. Mira, mira, mira. Tan sencillo como... Qué sencillo. Es <ríe> Se un Yahoo. Yo creo que Yahoo salió de, de, esto, ¿Ya de está? este sitio. Ah, pues pilla la otra ya de paso. ¡Ole, los caracoles! ¡Ale, para abajo! Eh, ¿Para Dark Souls, te estoy viendo. Villalba, la próxima vez es que me digas que tengo que jugar Dark Souls, mírate esto. Ah, brutal. Entra por una o por otra. Siguiente puerta. ¡Ah! ¿Vais a dejar de intentar matarme? A matar a los ojos es muy fácil. No, así no es. ¿Tú cómo haces que un ojo se salga de su cuenca? Eh.. No sé, pegándole un tiro ¿o no? Primero mata al fantasma. No, no, no, que me mata a mí, yo. Mata al fantasma. Matar fantasma. ¡Ven aquí! ¡Casi! El hecho de que se le ponga los ojos con X es muy turbio, ¿eh? Sí, sí. Venga, compa. Venga, compa. Venga, compa. Venga, compa. A ver, no se supone que por aquí entraba. No. ¿Por dónde coño entraba antes? Ah, es verdad, tengo que, tengo que reventar. A... Ven aquí, crack. Al suelo. ¡LUIGI! ¡Ay! Luigi. ¿Dónde estás, Luigi? ¿Has las ocho monedas, que tú puedes Un, un segundo... Ocho monedas! ¡Ocho! Monedas. ocho. Vale, genial Eh... Vais a entender porque estoy... ...organizando cosas para el especial fin de año ¡Bien! ¡LUIGI, VEN! ¡Ah! Venga Tía, ese, ese doble salto es tan gracioso Vale, uno menos No, no, no, no, no, no, Que me dispara Vale, ahora como coño me me cargo este bicho Ya está Dando vueltas alrededor La polla o sea, Yo, ah, voy a dar vueltas porque no sé qué hacer O sea, el bicho, pues me muero Puerta Ah, ya está, no puedo hacer nada más no, Ah, vale Ya ha saltado dos puertas sí, sí podía ¿Bajar por aquí? No Pa, pa, pa, para, para, pa, pa para Cuando has bajado ha sido en esta sala que te has caído Como ahora Ah eh, Pues habrá que salir, ¿no? Sí, sal Porque de momento ahí no tienes ¿no? Sal, sal, sal y las puertas hacia, un lado hacia, hacia la derecha no, no, no, no. la izquierda, la izquierda, hacia izquierda. Esa es mi izquierda. O sea, derecha, ahora derecha, derecha, derecha. Pero sin meterte en la puerta. Mario, ¿para qué te metes en la puerta? Para allá, ahí. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, puerta dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, Íñigo, ignora sí. las puertas, hoy sí. soy Íñigo Hoy mira una puerta no, Hoy mira medio, otra bueno. puerta Hoy mira un ascensor Ay, ver, mira. Conseguiremos antes de terminar este stream Una estrella más La respuesta es probable eh, eh, eh, eh, eh, ¿Quieres, quieres, quieres, crack? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres? Pues no está. A la que te den Muérete Venga, dale Pa, pa, pa, para, para, pa, pa, pa, pa, pa para, para, para Empieza por la primera puerta ¿tú? ¿Cómo que otra vez por la primera? Sí. No, no, vas tú vas no la roja. Tú no, uy, una puerta No, no, no, ahí hay una moneda roja Ahí hay una moneda roja ¿Dónde? ¿El piano de mierda? Sí Tú eres una perra No, no joder A, ese, a ese no, hay, no hay forma de matar ¿Puedes?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 No, no, no, no, no, no, no, no, piano Dark Souls, no. ¿Qué? No, en la pared no tienes que saltar. No, no tienes que saltar en la pared. Pero es que no estoy saltando en la pared. Sí, se está no estoy saltando en la pared, porque empezando porque eso no es una pared. Es que lo que haces es así. Claro. Y no, o sea, lo que está haciendo es todo el rato. Y es como, no, hay que hacer. Un salto compasado. O sea, quiero decir. Te lo voy a hacer aquí cerca. Mario salta. Vuelves a sentar. Cuando llega al suelo, cuando vuelves a. Salta. ¡Ah joder! Es que para mí un doble salto, para mí y para el resto de la comunidad de videojuegos, un doble salto es en el medio del salto saltar otra vez. Sois unos putos hippies. A la <risa> Ahora aquí, ¿no? Creo que ahí ya he Sí, ahí has entrado. Venga, sal. ¿Podrías vale. pasar ese puente sin caerte? Eh, cámara de Mario ¿Puedo pasar ese puente sin... No Bien, ala, sal de ahí, venga Por Dios Mira, salió la primera Venga, dale, dale, dale, dale dale. Venga, sigue, sigue, ¡Eres tu Bowser! <risa> Yo me pego un tiro hoy no puedo, yo no puedo con él. Tengo que estar apretando una buena impresionante. Ay, madre Titi tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri otra vez a caer otra vez a ver es que es literalmente izquierda no? está? ala sigue por esa puerta mata al... no no no eh por aquí hemos venido antes si venga compa ¿Cómo, ¡No! que, ¿Cómo que cuatro? ¿Cómo que ¡No! cuatro? ¿Cómo que cuatro? Solo llevamos cuatro. Solo llevamos cuatro monedas rojas. ¡No! Aparte de que no creo que no puedes subir arriba. Define arriba. Igual tienes que matar a todos los, los fantasmas. ¿Puedes? ¿Puedes? Gracias. Pues la mayoría están muertos ya. Te faltan dos. Dos que has ignorado. Sí, igual tienes que matar a todos los fantasmas para que podamos subir arriba. Pa pa, pa, pa, pa, Sí, sí, sí. Me da que sí. Me da que sí. Bueno, Mario, tú no eres fontanero, toma alcantarillas. Ahí te he visto. Tenemos un follow más, no sé de qué. Tenemos un follow más. Un follow más que cuando hemos empezado el stream. Ah, un... No ha salido una alerta ahí. Ya no soy yo tampoco, porque las alertas van como les... La También lagana. es cierto que te aparece la pantalla pequeña. Espera, espera. No, no, no, no. Em empezamos desde aquí. Empezamos desde aquí. Vale. Venga, matalo, matalo, matalo, ven. matalo. Ven, ven, ven, ven. Ven. No, no le... No, no, tienes que darle la espalda. Ahora, matalo. Bien. Vale, coge la moneda, sí, anda. Claro, para la izquierda. Aquí ya hemos estado mata a ese. Vale. Vale. Y ahora qué? Y ahora tienes que ir a la entrada. ¿Por aquí otra vez? No, por allí, por allí, por allí. <risa> no pases ese puente, por Dios. <risa> <risa> <risa>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 salido y en la parte trasera del mansion había una sala con dos fantasmas en la parte trasera de la sí sí pues me fallo. Creo. O sea, hay que salir Sal por la puerta principal ahí sale por aquí y da la vuelta no será ahí no no papá papá para papá además me va a estar todo el rato el ghost don't die pues me parece muy bien compadre o sea ahí hay uno la derecha, la derecha La derecha, la derecha la Derecha, la derecha, la derecha, ahí ah. Esos dos Dale, dale, dale ¡Hala! Los dos, al cojonudo. Dos por uno Venga The big bug Enhorabuena por el... ¿Bug? ¿Bugazo? ¿Bugazo? No, bugazo. ¿Aquí al lado hay una sala pegada? Sí, pero no es un bug Y ahora vete a la puerta principal ah, gracias. Y acelera, compadre Brutal ¡Ah! <risa> ¿Y a ti como te mato, crack? Pues con lo mismo que a los demás Tan Sí, tanto. pero es que no tengo No tengo tanto Crack, vente pa' acá Vente, ven, ven. Lleva hacia el centro Ahí, ahí, ahí Y ahora salta. con esto? Contra una pared Y ahora saltale, saltale. Eso, eso, Al suelo Ah, vale, se empequeñece Ven, ven Funciona igual que el resto Cuando les das la cara Se hace un transparente ¡En aquí Igual se bloquea Mira, crack O sea es bueno. Joder. Bueno, ya está, ya está. No quita esa cámara. No puedo. Ahora. No, no, no, no, no, no. Ya, falta un golpe. Ahí está. No, te falta uno. ¡Ya está! ¡Se está! ¡Cómo coño subo! Sube. Ahí te he visto. Sabía que era para eso. Joder. Ni ascensor, ni. ni escaleras ni mierdas. Ascensor tal cual. Putos fantasmas de mierda. Ay. Bueno, 43. Como para no? Pues. Hasta aquí. Hasta aquí. Sí, hasta aquí porque ya. Hasta aquí porque mira, mira, tienes alfombra roja y todo. Te quejarás, Mario, te quejarás. Tienes alfombra roja. Puerta random. Llevas? Puerta random. Toma, toma, toma. Hay puertas de estas a las que todavía no hemos entrado. O sea... No voy a mirar para arriba. ¿No? ¿No vamos a mirar para arriba? No voy. Ay, pues nada, vamos a terminar aquí si esto me hace caso. Vamos a terminar aquí este maravilloso stream de Jesús. ya, ya no Quiero sé. coger monedas. Pero si ya no Las sé. Las monedas ¿eh? son mi obsesión. Las monedas son ay. Está vale, cogiendo. Voy a tener que pararlo. Uy. Uy. A la Uy. Hala. Hala, hala, hala. Venga, pues nada. ¿Qué tal este segundo día con Mario? Putos fantasmas. Putos fantasmas. Creo que podríamos resumir el vídeo literalmente en putos fantasmas. Sí, básicamente, sí. Pues nada, hasta aquí este vídeo tan maravilloso que hemos hecho. Eh, 14 estrellas, a ver si terminamos, no sé, llegando a 30 en algún momento. No, nunca. O algo. Um, siguiente... Emisión en Twitch, eh, pues no tengo ni puta idea, porque esta semana hacemos... Los secretos de la radio, niño. No, no, voy a cruzar los dedos porque creo que vamos a hacer ansear en la presentación de la Asociación Vasca de Podcasting, si es que se presenta esta semana. Si no, igual no. En cualquier caso, estamos en Twitter, en Twitter y en... Bueno, y en Instagram también. Instagram menos, pero básicamente... En Instagram es mío, básicamente estudió las historias efectivamente las, publica la es las publicaciones son cosas de producción en fin gracias producción venga hasta aquí esta emisión un saludo y feliz navidad hasta <risa> luego